Amigos, retornamos nuevamente por aquí, como yo le decía antes de hacer la pausa, y está con nosotros aquí en los estudios mi compadre, el doctor Aridio Mercado. Compadre, saludos. Saludos, mi compadre, saludos a, a amable público televidente que están con nosotros todos los días en su canal 24 Santo Domingo TV y toda la plataforma de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en arroba enfocado TV. Eso es así. Mi compadre, dándole continuidad a lo que iniciamos la semana pasada, análisis profundo de lo que son los temas electorales, no solamente la posible modificación que pudiera salir a raíz de las mesas que han tenido que ver con el centro, lo que es el Centro Económico y Social y la Junta Central Electoral. Mi compadre, de manera muy especial, usted como experto en asuntos electorales, creo que ahora corresponde tratar a fondo lo que es el llamado método de Hon. ¿Cómo afecta? ¿Cómo puede esto dañar lo que es parte de lo que son los partidos políticos pequeños y demás, mi compadre? Vamos a ver, mi compadre. Bueno, lo cierto es que a propósito de que ahora se está hablando de reforma a la ley 33-18 de Partido Agrupación y Movimiento Político, o la ley 15-19 de Régimen Electoral, eh, pues y que se ha formado algunas mesas eh, de trabajo con la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Pues yo creo que es preciso hablar de la configuración de cómo se obtienen los escaños, los partidos políticos, o sea, cuál ha, el método que se usa en República Dominicana. Y en mucha parte, un método que, como usted bien decía, el método DOM, el método de HOM, en España le dicen método DOM, que fue pues por un jurista, el jurista Víctor de HOM, un belga, en 1978. Eh, Posterior aquí, que se estrenaba, ya tenía dos años la ley, eh, 275-97, entonces, después, después entonces aparece lo que es el método de Holmes. Hay muchos métodos, método de método el reto mayor, pero aquí en República Dominicana se ha utilizado siempre el método de Holmes. Entonces, mucha gente desconoce... Y muchos partidos políticos, de hecho los presidentes o los candidatos, atención candidatos que van por partidos emergentes o minoritarios, y los mismos presidentes de los partidos políticos que ahora tienen que, en esta reforma eh, de ley electoral, tiene que hablarse entonces del método de HOM como configuración para eh, obtener un escaño eh, tanto en la, en, la, en la candidatura plurinominal, está hablando de la candidatura a diputados. ¿Por qué decimos que esto afecta en gran mayoría a los partidos minoritarios? ¿Por qué? Por lo siguiente, compadre. El método de Hom es un cálculo que se hace en cuanto a después que se termina la votación, en esta candidatura plurinominal, se cuentan los votos de los partidos. Es decir, se hace una tabla. Partido A, B, C, D. Entonces, en esa, ¿sabes que aquí...? Están compuestas por circunscripciones y la ley establece que uno de una circunscripción no puede votar en otra. Entonces, en esa circunscripción van una, una cantidad exacta de escaños, o sea, de candidatos a diputados. Para decir un ejemplo de candidatos a diputados, cualquier circunscripción, la 1, la 2 del Distrito Nacional o de Santo Domingo Este, poner un ejemplo. Pero lo primero, la situación que está con los partidos minoritarios es que aquel partido que no llega al 3% de la votación ya queda excluido. Entonces, como se cuentan los votos del partido, más no primero los votos del candidato, sino los votos del partido, se pone partido A, B, C, D, es decir, la cantidad de partidos y la cantidad de curul arriba. Como un partido, puede decir, ejemplo, partido A que tiene 100.000 votos, partido B tiene 80.000 votos, el partido C tiene 30 000, por decir, pero hay cinco candidaturas y puede ser que en estos escaños hay un candidato que sacara 25 mil votos, entonces aquel que sacó 30 mil de un partido minoritario ya no califica. Entonces, ¿por qué decimos? Y lo decía el, el pasado presidente de la Junta Central Electoral y yo comparto como entre otros muchos juristas, muchos analistas políticos, que es un método que es antidemocrático porque no representa la voluntad del de, elector, que es lo que quiere decir una persona en un partido minoritario que hace grandes esfuerzos y que una persona popular en una circunscripción quiere eh, ser diputado pero qué pasa, que va, eso no depende del éxito de él, depende del éxito en conjunto de las personas que él lleve a su lado sí. es decir, entonces los partidos minoritarios, les, se les dificulta llenar la boleta con candidatos potables y puede ser que un candidato haga un esfuerzo eminente se faje, pero si sus compañeros no hicieron el mismo esfuerzo igual que él, el partido grande que siempre tiene la ventaja, que tiene buenos candidatos a veces con muchos recursos si un candidato de ese partido grande él solo sacó 60 mil votos él arrastra y lleva al otro candidato de su partido es decir que a veces salen candidatos que no son tan populares en el pueblo y salen entonces porque el partido, como son los votos del partido, y el partido minoritario se quedó pequeño, se quedó corto en la nomenclatura, o sea, para llevar la cantidad de los votos, y no llega entonces a, a, a tener ese escaño en esa en esa electoral. En las circunscripciones electorales pequeñas, ahí es más rápido que le da. Sí. Eh, tiene algunas oportunidades en circunscripciones electorales grandes, pero si van. Eh, no van tantos partidos, no hay tanto, se, se conjuga toda esa fuerza partidaria. Porque para nadie es un secreto que los candidatos postables los que tienen grandes recursos, están en los partidos grandes. No, por supuesto. Y puede aparecer una persona popular en ese barrio, pero si ahí hay cuatro candidaturas y si los demás candidatos, él solo sacó mil votos, y los demás sacaron a uno y a dos votos, entonces ese esfuerzo que ha hecho ese candidato, al no ser colectivo, ese esfuerzo, pues entonces queda en vano y entonces no se cumplió lo que es la democracia plena y representativa donde la gente elegía a ese candidato más que a otro y sale muchas veces un candidato que, la, que a veces la población ni lo quería, un candidato de hecho que ha desfasado o repite ese candidato y por eso tuve muchas decepciones en, en la, lo que es la escogencia a utilizar este método que es el método Don, el método de Hump hemos intentado con otro método el área, el reto mayor etcétera pero sí creo que ahora hay que poner atención a eso y los partidos atención partido emergente como se le llama minoritario eh, que tienen que hay que revisar lo que es la metodología o el método porque tu método en 1998, y de hecho esta ley aunque fue no fue aquí en otros países lo usan pero son hay diferentes, o sea, no es lo mismo República Dominicana con otros países de Europa que la representación es diferente aquí en República Dominicana. Eh, compadre, por lo que usted explica, al parecer este método termina afectando no solamente a los partidos pequeños, sino también a esos dirigentes que tienen aspiraciones que han tenido que venir desde abajo, porque Así usted es. está explicando que esos dirigentes o esos empresarios, comerciantes que a veces suelen llegar con una gran popularidad con una alta suma de dinero tal vez con cierto nivel de aceptación ya por otras carreras que hayan desarrollado, entonces estamos en una situación que pudiera estar afectando tal vez la oportunidad de que dirigentes importantes comunitarios o religiosos puedan ocupar posiciones electivas, mi compadre ¿eh? es, Exactamente, eso es lo cierto porque a veces hay candidatos que hacen grandes esfuerzos de la misma población que son han sido pues dirigentes comunitarios que ayuda a la población, pero a veces se inscriben en un partido emergente y entonces no, su compañero, compa, su compañero compa, no le ayudan. Perdóneme compa, no es que se inscriben en un partido, que son los que le dan la oportunidad. <risa> Exactamente. Porque lo que a la veces la por... son los que aquellos partidos pequeños que le dan la oportunidad a ese tipo de dirigentes. Es porque cierto. los grandes empresarios, las personas pudientes, van a los partidos grandes. Eso es así. Y en el caso a veces que permea con recursos a veces no bien obtenidos, aquellos candidatos que entonces compran la mayoría, las voluntades, atento a papeleta, y un solo candidato es el más votado y triplica a los demás candidatos en los otros partidos. Esa es otra parte que se da en, en, con este método de Holmes que debe revisarse. Yo creo que los partidos minoritarios tienen que hacer el esfuer gran esfuerzo ahora mismo que se está discutiendo eh, esta mesa electoral. Atención, Elías, los demás, eh, eh, José Frank, que están partidos, Antolín, Marisa, entre otros, que son eh, pues partidos emergentes y que a veces sus dirigentes y personas pues, quieren y tienen la frustración de que quieren llegar a ser diputados y son populares y no pueden ser otra parte que afecta bastante es que a veces eh, como la ley establece o las resoluciones que los partidos minoritarios que van aliados no le da, no a veces no le aceptan los delegados en las mesas electorales como los partidos se le cu los votos se le cuentan a los partidos a veces muchos votos se les pierden y no tienen que representar esos votos se ha dado yo eh, tuve la experiencia sí. en Santo Domingo este con algo que le voy a más más adelante que tuvo una sentencia del Tribunal Superior Electoral donde yo fui el abogado que mandara a recontar los votos en la subvención porque los votos de él y su familia no aparecieron en la mesa electoral por otra representación y porque él fue aliado en la boleta eh, senatorial más no en la boleta de diputados que es la plurinominal e entonces no le aceptaron los delegados políticos, los delegados electorales, pero delegados en la mesa electoral y se le perdieron cantidad de votos que al final no se pudieron contabilizar y entonces como ese partido no llegó, pues esa persona pues no pudo eh, al final obtener la curul. Al parecer con este método dojón ni los votos de su familia pueden aparecer. Eso y otros temas lo vamos a seguir ampliando luego de esta pausa. El doctor Aridio Mercado, experto en asuntos electorales y mi compadre, nos vemos con ustedes en breve.